Y hola qué tal rrrranitas del canal, aquí Capley en un nuevo video para Hoy estamos con Emi, con Francisco y con hola. Rancor en pinturillo, hola Hola, hola. Ya, Bueno, ya. bueno, bueno la Dejen de este arremearme party. Reporten ¡No! ¿Qué? ¡Eso es fácil! ¡Salame! ¿Qué es eso? ¡Salame! ¿Qué es ¿Eso es un queso? Es es es es eso? ¡Sí, eso es un queso! ¡Eso es un salame! ¡Ah! ¡Eso entonces... es un jamón! ¿No, jamón. ¿Sí? ¿Ese qué es? Y aquí está caple y otro salame Fíjate. ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo? ¡Yo no soy comestible! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> no, <risa> ¡No sé! <risa> <risa> no. <risa> Hay parte del mundo que comen ranas, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no es Estoy dibujando un salame, un queso? <risa> ¿Qué es un salame? Cuando hay muchas cosas. <risa> bueno, diambre, y hambre. ¿Qué, ¿Qué es eso? <risa> no sé cómo hacer esto. Vale, voy a hacer un. Wey, ¿no sabes cómo hacerlo y escogiste la palabra? Esto es un país. Es un país que está rodeado por otro. ¿Eh? Se parece una gota de agua, literal. ¿Eh? Aquí está España. No no no, no, no, no, no, Creo que está India, eh. India. India. No, porque no lo he es ¿Pero qué? Me <risa> lo dije, me dije la respuesta. Esta sí es fácil, fácil. El que no sabe esto no, no tuvo infancia. No la ha tenido. A ver, a ver, bueno. a ver, vale, vale. Bueno, es un reto, eh. Es un reto. Sí, sí, sí. Eliminar Infancia. Digamos que acá hay un árbol. Y no es árbol Caplay, código, el código ¿Cómo? Eh, el eh, largo, lo largo, el, el palo No sé, ¿qué es? No <risa> lo sé <sabiendo. ¿Qué? ríe> Me está diciendo en <risa> Frasi... serio Capley Francisco Capley, Capley, Capley es Capley, Capley, Capley eso no es lo que Está pidiendo Y <risa> te va a poner pues, plato, eso es un tronco <risa> Que me lo está poniendo cero <risa> Bueno, pues ya que, ya que, es esto, es esto, es esto. ¿Un... Gracias, Gami. No, no te dejes de qué. Un tallo, un tallo, ya, coloca. Aquí sí ¿Es se Eso no es un tallo. En... Bueno, tuve una mala educación, perdón. Por sí, sí no bueno, perdón. Por lo menos tuviste educación. Es, es muy fácil de adivinar. Es, tienes así.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 ¿Qué? A ver, aquí está... una maceta ¿Sabes qué es una maceta? Aquí es una maceta ¿Dónde hay Está la maceta, pero también existe otra cosa para poner las flores ¿Cómo se llama eso? Eh... ¡Florería! eso? ¡Casi! ¡Francisco por ahí! ¡Pero donde lo no. dicho! Puta, otra vez puse florería en vez de lo que <risa> ¡Era un florero! Vale, Eso. esto solo esto solo va a entender dinero argentinos ¡Oh sí Porque no sé, no sé si hay también otro país sí. A ver oh, que oh, no, Cuando no, un día hay paro Y después uh -huh. se levanta el paro, ¿cómo te sentís? ¿Qué? ¿Sí? Ah, eh. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, dilo todo eh? Cuando hay paro y después se levanta el paro Antes de ir a la escuela Justo antes de la escuela ¿Cómo? ¿No me coges la, ¿Eh? la I? ¿Qué? ¿Sí? ¿Eh? Pero no me cogí la I esto, esto es muy fácil. Digamos, ustedes saben las clases sociales, no? ¿Cómo son? Ajá. Bueno, sí. esto se me quedó aquí. aquí, aquí está pues el, el mero, mero, mero que tiene billete, ¿no? ¿Qué? Y ese que tiene billete y tal, aquí. Con su, con su platita. ¡Ah, clases sociales! Y acá hay otro que está como aquí. Así sea sociales! <risa> no, qué tercero. <risa> Ok, vamos a levantar acá play. Vamos, vamos. No, Reporte sí, porque es Fran. Si, sí, si, sí, sí, levánteme, ¿Sí? levánteme. Vale, ok. Una papa. Emi, estoy a cuatro puntos de ti, eh. Ya eh. ¿Qué es esto? es un pie? ¿Una media? <risa> una media. <risa> ¿Qué? No. Esa es. Es algo que está a punto. De uh -huh. pisar, caca. <risa> <risa> es obvio que está a punto de pisar y se le va a quedar pegado ahí. ¡Ah! A quedar pegado. ¡Ah, no, no, no, sí si, ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! no, no, no, no, no, no, no, no, Soy veloz. Bueno ranitas hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo este pinturillo con esas personas que estarán en la descripción oh. para que pase bueno para que se pasen por el canal de ella y no le hagan caso oh. ahí do donde ahí, sí ahí, sí, ahí, sí no le no hagan caso no le hagan caso no le hagan caso y escriban suscríbase. cómo que suscríbanse? No, no, no, no, no, no no se suscriban Así que, bueno, no se olviden pasar en el canal de Emi De Francisco y de Rancor Que ya creo que ya los conocen Porque sí Y bueno, ¡Ah, la otra! ¡Sí, vamos con la otra! <risa>